Familia Nigel, sean bienvenidos al podcast de Canal 49, edición postemporada ya para nosotros los 49, pero eh, todavía estamos a la espera del de Super Bowl, ¿no? Semana de Super Bowl, va a haber un montón de noticias, ya saben que es la semana de media, ¿no? Donde entrevistan a todos los jugadores, coaches, etcétera, etcétera, etcétera. Este, pero bueno, los saludo aquí en YouTube, los saludo en iBox y en Spotify, como todas las semanas, a todos los que me pueden ver y a los que me escuchan en esas plataformas, eh, un gustazo saludarlos, carnales. Yo creo que ya estamos mejor, ya estamos más repuestos, ¿no? De lo que de lo que pasó, de lo que ya no queremos hablar mucho, ¿no? La verdad es que, pues ya, eh, borrón y cuenta nueva, a, a, a cambiar la página y a empezar a pensar en el 2022, porque, como bien se los comenté, eh, se vienen un montón de noticias, ¿no? Y ya empezaron a un montón de movimientos en la liga pero pues sobre todo en los 49 ¿no? casos hasta macabros y polémicos como el de Brian Flores de los delfines que está demandando por ahí a los delfines a los gigantes a los gigantes y no sé a qué otro equipo está demandando no por estas cosas de supuestamente eh, amaño de juegos y racismo y etcétera etcétera entonces pues ya empezaron a, a salir un montón de noticias este, concernientes con los 49 miren, antes, antes de continuar, eh, ya saben que pueden suscribirse al canal, ¿no? Suscríbanse al canal si no lo han hecho, activen la campanita de notificaciones para que les avise cuando subo mis videos, eh, YouTube, si ya la activaron y no les llegan las notificaciones, desactivenla y vuélvanla a activar para que les lleguen eh, todas las notificaciones cuando subo yo mis videos. Recuerden que se acabó la temporada, pero Canal 49 sigue como desde hace cuatro años y, y sobre todo la, la, la, el off pasado. Seguimos dando noticias, seguimos eh, informando sobre los 49, subiendo contenido. Va a haber muchas cosas todavía durante este off-season, además de noticias. ¿no? Yo voy a seguir subiendo contenido y cosas interesantes. Está el botoncito de unirse para que se vuelvan miembros dorados de Canal 49, puedan, canal 49 puedan participar en, en los sorteos y en las rifas y todas estas cosas que hago, ¿no? Para los que dicen que este, <coughs> que eso de qué sirve, pues es que les regalo cosas carnales a todos los que desde su, desde su corazón apoyan al canal, ¿no? Lo cual les repito, ¿no? Porque por ahí creo que hay luego quien no entienden. este... El contenido es completamente gratuito para todos, o sea, eh, lo que yo hago, este, todo este trabajo y todas estas horas que le dedico a este canal, que, que, que, este, que me encanta porque pues, soy muy apasionado de los 49, pues es completamente gratuito para todos, ¿no? O sea, no es como que los que son miembros eh, tienen eh, acceso a otras cosas, ¿no? Al contrario, todo es igual para todos, los que son miembros obviamente pues como agradecimiento al apoyo que dan y que básicamente pues el apoyo que dan es para comprar esas cosas que les ando regalando. ¿no? Ya les regale tenis, ya les regalé este, eh, un gorrito, ya les regalé eh, un cuadro, dos cuadros de los 49. El Funko que se fue a penitas, o ya, ya va para allá, carnal. ¿no? El Funko este, y se viene un regalo que ahorita se los voy a enseñar. ¿no? Que también es un, un, un, un, un regalo que hacen llegar al canal también a toda esta gente. Miren. Estoy agradecidísimo por toda esta gente que también eh, se mocha y que da cosas para todos ustedes. La neta es que eh, es gente que tiene un gran corazón. Es gente que de verdad eh, vale oro. Y así como están los miembros dorados, a, a estas personas que voy a mencionar ahorita, pues son como llamarles los, los platino. <risa> Tal vez es, es, es gente que de verdad, de, yo, yo de todo corazón les deseo todo lo mejor por todo lo que, lo que aportan a este canal, por la manera en que han ayudado a, a Canal 49 a que siga traba, eh, caminando. ¿no? Ya la verdad es que eh, yo no vivo de esto. Para los que se preguntan, eh, pues no, la verdad es que no. Pues no, YouTube, la verdad es que... <risa> Es otro tema, ¿no? Pero yo esto lo hago por gusto. Yo tengo mi trabajo, yo hago mis cosas, yo me gano mi vida de otra forma. Esto simplemente lo hago por el, el gusto, el placer y el amor al equipo. Y por eso quiero, quiero lo apunté porque no quiero que se me vaya ninguno de todos los que de todos los que eh... Ayudan a este canal de otras maneras, la verdad es que muchas gracias. Si no fuera por ustedes, a lo mejor ya me hubiera rendido, ya hubiera tirado la toalla. Porque, híjole, es, es demasiado dedicarle tiempo a todo esto, pero lo hago con mucho cariño. Pero miren, eh, Anael González, Bronainer, muchísimas gracias, carnal. No voy a decir por qué, ¿no? Todos me han dicho, no es necesario que agradezcas, pero sí lo quiero hacer. Anael, carnal, un abrazote. Héctor Caballero, carnal, muchas gracias. Hugo Montero, hermano, Abrazote. Eh, Asatur eh, del Empire Jalisco, hermano, muchas gracias eh, Germán Robles de, del Club 49ers México, carnal también de corazón, muchas gracias Dave Montana, el buen Dave Montana, hermano gracias también por, por lo que has aportado al canal eh, José Manuel Carpio, hermanito, muchas gracias, de verdad, de corazón, muchas gracias por el apoyo y David Castro, David Castro, hijo el hermano, ¿qué te digo? de verdad muchas gracias por, por el apoyo por lo que estás haciendo, y es que miren, David Viene semana de Super Bowl, eh, yo les tenía pensado un regalo, yo estaba pensando qué, para qué me alcanzaba, pero David pues, se mochó con algo eh, realmente impresionante y voy a pensar en la dinámica, que voy a hacer, voy a pensar cómo lo voy a hacer. ¿no? Eh, David me comentaba, ojalá que le pueda llegar a alguien que lo necesite, ¿no? a alguien que sí. O sea, a lo mejor hay mucha gente que luego no tiene para comprar algo de los 49, hay, hay, hay gente que quisiera tener algo de los Niners y no puede, no, no, por cuestiones económicas, por lo que sea. Entonces, este regalo eh, me gustaría que le llegara a alguien que, que realmente lo necesite, que, que quiera así muy cañón algo de los 49. s ...y que no lo tenga, este, ojalá le pueda llegar... Y, ...y si no el que se lo gane, pues ojalá se lo pueda dar a alguien... ...que conozca, que, que, que, que quiera algo de los 49 y que no tenga nada, ¿no? Entonces, miren, les voy a enseñar qué es... ...te este regalo que hace el buen David Castro, miren... ...es un jersey original, original de Jerry Rice, ¿no? de esta edición como de militar, ¿no? Es original completamente, talla mediana. Es, es un regalazo, miren, hasta me dan ganas de quedármelo yo, pero jamás. Todo esto, como les repito, es para todos ustedes, para todos los que apoyan el canal 49. Entonces, este regalo, el jueves les voy a avisar eh, cómo va a ser. La dinámica la voy a hacer el domingo, el día del Super Bowl. Previo al Super Bowl voy a hacer la dinámica. Alguien de ustedes... Se va a llevar este jersey de Jerry Rice original edición militar de, de parte del buen David eh, Castro. De, sí, la verdad es que, híjole, muchas gracias hermano y alguno de ustedes se lo va a ganar. Entonces, pues muchas gracias por el apoyo. Vamos a seguir este, haciendo cosas yo cada mes. Ahorita en postemporada la verdad es que me gasté hasta lo que no tenía, pero andaba yo muy contento y les regalé de muchas cosas a todos. Ahorita va a ser cada mes a, a los miembros del canal es a los que les voy a estar dando cosas, ¿no? Este Y muchas gracias por el apoyo, carnales. Entonces, este bonito jersey se va a ir para alguno. Ojalá que sea un, un faithful que sí lo necesite, que sí eh, lo pueda valorar, ¿no? Y que no lo mezcle ahí entre sus 3,000 jerseys que tienen, sino que sea algo que no tienen los recursos para tenerlo, ¿no? Ya veré cómo le, le vamos a hacer y ojalá quien se lo gane lo necesite y si no, que se lo dé a alguien que sí lo necesite. Pero bueno... Entonces ahí está el botoncito de unirse para que sigan apoyando al canal 49. Si no les ap aparece en el móvil a veces, en una PC, inténtenlo. Ahí sí les aparece el botón de unirse. Aparece en todos mis videos. En la parte de abajo está suscribirse, el este like y esto. Y por ahí aparece abajo el de unirse. Abajito ahí mismo eh, en la PC igual. ¿no? Entonces pues, ojalá puedan seguir eh, volviéndose miembros de canal 49. Que ya saben que a todos les eh, aparecen como miembros dorados en mis videos. Pueden utilizar los stickers y más cosillas por ahí. ¿no? Pero bueno. Después de todo esto, estos agradecimientos que les debía de, de la temporada, a toda esta gente que, que, apo que apoya al canal eh, y a todos los miembros dorados, ¿no? Como les digo, al final del video van a aparecer todos sus nombres, como en todos los videos de Canal 49 y del podcast. Pero bueno, este... Gracias, gracias de corazón, carnales. ¿Qué más? Pues bueno, vámonos con, con, con lo que ha pasado, ¿no? Como les digo, ha habido muchas noticias, ha habido un montón, pues no un montón, pero ya empecé a haber mucha información con los 49 eh, la, el primer movimiento que, que se dio fue el de um, Job, Job Embry o, o Job Embry, ¿no? que era el, el coach de alas cerradas y coach o asistente de head coach de los 49. Fue cortado. Eh, las razones no las sabemos. La verdad es que yo quiero pensar que son movimientos directivos de los 49. Se, se me hizo extraño este movimiento, ¿no? pero decidieron darle aire al señor Job Embry. Este, y pues se va, vamos a ver, pues que fue gran parte de, de quien ayudó a George Kittle a, a, a, a lograr ser el ala cerrada que es, ¿no? Su, lo ayudó muchísimo en su desarrollo. Pero pues decidieron partir ya eh, Caminos los 49 y el señor Embry. Y pues vamos a ver quién es el que se va a ocupar ahí de las salas cerradas eh, con los 49 sobre todo, ¿no? Porque como asistente de coach, pues ya, ya hay nombre, ahorita hablamos de eso. Pero ese fue el primer movimiento que se dio casi recién que, que, que, que terminó la temporada de los 49 de, de San Francisco, ¿no? Eh, ¿Quién llega en su, en, su, en su lugar? Y esta semana se anunció, o la semana pasada se anunció, es Anthony Lee, ¿no? Este coach que formó parte de, de, de aquel equipo de su, del padre de Kyle Shanahan, de Mike Shanahan, de los Broncos, ¿no? Por ahí de los 90s, cuando fueron bicampeones. Era, era corredor detrás de Terrell Davis. Eh, está muy familiarizado con la familia Shanahan con Kyle Shanahan, eh, ya tiene un, pues, un historial a largo de, de, de coacheo, va pasado por los vaqueros, pasó por los jaguares, eh, estuvo por ahí como candidato a, co a head coach de los, de los delfines, cuando contrataron a, a Rex Ryan, me parece, este, pero pues creo que lo, lo más sobresaliente que eh, el trabajo que tuvo fue con los eh, cargadores, que fue head coach del 2017 al 2020, ¿no? Tuvo que ver con, con, con la llegada de Justin Herbert a los cargadores y, sobre todo, durante su carrera. Algo que ha caracterizado al señor Lin es que ha generado ataques terrestres muy poderosos. ¿no? En la última década se habla de que a, a Lin se le, se le debe muchísimo de los mejores equipos en producción de, de ataque terrestre. Esto le viene eh, muy bien a, a los 42 porque, miren, llega como, como asistente de head coach. O sea, va a ser la mano derecha de Cali Shanahan. No como coordinador ofensivo, no tanto es un coordinador ofensivo, pero llega como su mano derecha de Kyle Shanahan. Yo creo que le vaya a dar muchísimo a Kyle Shanahan por la experiencia que tiene. Miren, se habla de que también con Buffalo, con Tyro Taylor, a Tyro Taylor lo ayudó muchísimo también a sus Bills a tener una, un ataque terrestre muy fuerte. Lo suyo, lo suyo de, del señor Lin es el ataque terrestre. Y sabemos que San Francisco, pues la base del ataque de los 49 es el ataque terrestre, ¿no? Um, Va a ser bien interesante verlo y, y vamos a ver qué, qué tal trabaja Shanahan. Shanahan ha declarado que es una persona que él quiere, alguien a quien respeta, alguien con quien creo que está a gusto de trabajar, que cuenta muchísimo para, para un coach en la NFL. ¿no? De repente, de repente hay, hay dueños o hay directivos que les imponen a ciertos coaches, a sus entrenadores y no hay buena relación. En este caso Shanahan me parece que va a estar muy contento con el señor Anthony Lynn. Y le viene bien a la organización por todos estos factores. Además, eh, pues, sabe, se dio ¿no? el sábado, los domingos, fue el sábado que se dio la noticia ¿no? de que Mike McDaniel, ¿no? nuestro, el que era nuestro coordinador ofensivo, o fue nuestro coordinador esta, eh, ofensivo esta temporada, que anteriormente era el, el, el encargado de, o el, el coordinador del ataque terrestre de los 49, cuando, cuando estaba Mike Lafleur. Si recordarán 2019-2020... <coughs> Básicamente desde que llegó Shanahan a San Francisco Sus dos coordinadores El, el coordinador de ataque terrestre era Mike McDaniel Y el coordinador de, ata de ataque aéreo Era Maggie Lafleur ¿no? Ambos se fueron, Mike Lafleur siguió a, a Robert Sala A los Jets Y ahora Mike McDaniel Es este, nombrado ¿no? Ya es contratado por los delfines de Miami Dentro de toda esta polémica eh, Mike McDaniel es el nuevo Entrenador en jefe ¿no? El nuevo head coach de los delfines de Miami Muchos muchos pues, tal vez se preguntarán, pues, ¿qué hace? Inclusive los mismos fans de los delfines dicen, pues, este cuate, ¿quién es? no Tiene su trayectoria. Ah, sí me parece que yo creo que todavía no estaba listo Mike McDaniel para asumir un puesto de ese tamaño. Pero, pues, obviamente, ¿quién va a decir que no cuando le ofrecen este tipo de cosas? no Para él es una gran oportunidad. La verdad es que en San Francisco yo veía de repente conferencias de prensa de, de, de Mike McDaniel y, o, de, o de, eh, de Michael Ryan, ¿no? Desde Robert Salah. Básicamente Mike McDaniel era como el Pepe Grillo de, de, de Kyle Shanahan. Era el que le decía, pues yo creo que esto no, yo creo que esto nos conviene. Yo, él iba viendo todo, todo el tiempo el juego y le iba sugiriendo cosas a Shanahan no dentro del partido. ¿No sabemos? O sea, yo la gran pregunta que me surge con Mike McDaniel, porque la verdad es que nunca tuvo muchos reflectores en, en, en, dentro de los juegos, nunca sabíamos, creo que todos siempre teníamos bien claro que... Quien al final tomaba las decisiones era Kyle Shanahan ofensivamente, ¿no? Pero Mike McDaniel era ahí como que la conciencia que le estaba diciendo cosas. Una de dos, carnales. O Mike McDaniel era quien hacía que funcionara la ofensiva de los 49 y, y, y evitaba que Kyle Shanahan cometiera los errores que luego comete. ¿No? Y si se va, pues quién sabe qué vaya a pasar. O tal vez Mike McDaniel era el que... Terminaba metiéndole ideas a Shanahan que no eran las más adecuadas y por eso se caía todo. No lo vamos a saber hasta esta temporada que empiece y veamos cómo se mueve la ofensiva de los 49 sin Mike McDaniel. ¿no? Porque Mike McDaniel había estado desde que llegó Shanahan a los 49 de San Francisco. Entonces, pues es la primera vez que va a estar Shanahan solito. Digo, ahora con Anthony Flynn, Anthony Lynn, perdón. pues veremos qué tal eh, camina esta ofensiva. Yo creo que se va a apoyar mucho de... De Anthony Lynn. Dudo mucho que Shanahan vuelva a nombrar un coordinador ofensivo. Pero ya veremos. Ya veremos si vuelve a nombrar algún coordinador ofensivo. Yo creo que Shanahan se la va a volver a aventar solita. Pero va a tener ahí a Lynn que, le, que lo esté asesorando. O que estén trabajando juntos. Pero bueno, buena suerte a Mike McDaniel. ¿no? Que se va. Qué chido. Que tiene una gran oportunidad. Y también chido. Sobre todo porque eso a los 49 le representa una... Le representa... Dos terceras rondas del draft compensatorias. Recuerden que en la NFL cuando un coach eh, de alguna minoría consigue un puesto más alto, al equipo del que sale se le dan eh, como premio rondas del draft. ¿no? En este caso a los 49 se les están dando... Como, como Mike McDaniel proviene de una mezcla ahí de razas y se le considera multirracial, Entonces al tener este ascenso ¿no? de pasar de coordinador ofensivo de los 49 a head coach... De los delfines pues eh, se le considera un ascenso a una persona de una minoría. Y entonces el ANFL premia a los 49 por esto. Y le está dando dos terceras rondas de, para el draft 2022. Lo cual eh, suma a las ocho que ya teníamos. Entonces ya son nueve o diez rondas las que tienen los 49. Y eso eh, nos ayuda muchísimo en el draft. No solamente para seleccionar eh, jugadores. Sino porque los 49 al tener tres terceras rondas podrían Todavía falta ver lo que, se ve, lo que nos den por Garópolo, ¿no? que también ahorita hablamos de eso. Eh, San Francisco podría inclusive hacer algún trade al buscar moverse dentro del draft para buscar alguna primera ronda. El tener muchas rondas del draft sirven para negociar, sí para seleccionar jugadores, pero también para hacer algún trade-off. Y podría San Francisco buscar algún, alguna manera de moverse para tener alguna primera ronda en el draft. Pero ya veremos. Le viene bien a San Francisco esto a nivel eh, organización y a nivel draft, ¿no? Bien por McDaniel, ojalá que le vaya chido. Pero, eh, pues acá nos quedamos eh, sin coordinador ofensivo y vamos a ver cómo se resuelve esta situación. Eh, bueno, antes de pasar con Garópolo, otro, otro tema importante es este Hightower, ¿no? Este, ¿Cómo se llama? Richard Hightower, nuestro coach de equipos especiales, se va a los Osos de Chicago. Igual como, como coordinador de equipos especiales, ¿no? Por ahí se preguntan, bueno, ¿y por él no nos dan nada? Pues no, porque como les digo, sí, a, a pesar de ser de raza negra, y si hubiera sido un puesto mayor... Si sí nos hubieran dado algo, pero al ser el mismo puesto no tuvo ningún ascenso, entonces a Francisco pues, no obtiene nada por este movimiento, ¿no? Pero el señor Richard Hightower se va a los Osos de Chicago como coordinador de equipos especiales. Y miren, no es que me dé gusto, no, también le deseo lo mejor al señor Hightower, la verdad es que pues estuvo con el equipo un buen rato, Raheem Monster le agradeció mucho, ¿no? Ahí en un Twitter o no bueno, en un Tweet. Le agradeció mucho porque pues, cuando Monst Monster llegó a San Francisco Básicamente estaba en equipos especiales y Hightower fue quien como que lo empezó a usar Y empezó a hacer ver que tenía mucho potencial ¿no? Pero esta temporada 2021 la verdad es que los equipos especiales no fueron de lo mejor Salvó ese, ese juego contra, contra los empacadores ¿no? eh, Que fue la unidad que básicamente salvó el partido la verdad es que había tenido una, tuvo una temporada muy malita en eh, eh, eh, eh, San Francisco en cuestión de equipos especiales, muchos regresos de más de 30 yardas, la anotación aquella deseada ¿no? en una jugada de engaño, el pase completo que nos hicieron quienes fueron los vaqueros en, en, en, en equipos especiales algún castigo por ahí también, tonto, o sea, equipos especiales no fue y de hecho rankeado no fue de las mejores unidades de los 49 esperemos que llegue alguien que pueda ayudarnos a mejorar en ese sentido ¿no? porque tampoco tuvimos muy buenos regresadores, terminó regresando patadas Divo Samuel y yo no, so yo no soy de los que estoy a favor de meter a jugadores estelares a regresar patadas porque se pues, arriesgan alguna lesión o que les pase algo ¿no? entonces pues, ya veremos quién llega, pero Hightower se va a los Osos de Chicago como podrán ver, en los últimos años se está desmantelando un poco el staff de cocheo de los Niners. Se fue Mike Lafleur, se fue Robert Salah, se va Mike McDaniel, se va eh, Embry y se va Hightower. ¿no? Cinco coaches en dos temporadas que deciden tomar otra dirección. Vamos a ver cómo se va llenando esto eh, eh, para San Francisco. Llega, llega Anthony Lynn, que me parece un muy buen movimiento, experiencia ya de head coach. No le viene nada mal al equipo como asistente para, para Kyle Shanahan. Que creo que Shanahan con esto también demuestra que... que o, o, o, sí, demuestra un poco de humildad, ¿no? Se da cuenta que sí, realmente él solo pues, es mucho paquete y necesita gente que le ayude. Y en esta vida es bueno aceptar que necesitamos que la gente nos ayude. Entonces, qué bueno por, por el señor... Eh, Anthony Lynn y por Shanahan creo que van a ser Buena mancuerna, ojalá, ojalá De resultados a los 49 y sobre todo El ataque terrestre, porque miren Ya está más que claro ¿no? Que, que, que Garo Polo se va No es oficial todavía, pero pues ya se, Él ya se despidió, ya, ya, ya salieron Diciendo, inclusive él Que está buscando un equipo que quiera ganar mensaje que se malinterpretó y se sacó completamente de contexto, ¿no? Porque todos dijeron, pues, ¿sabes qué? ¿A poco con, con los 49 no querían ganar? No, es que yo creo que hay gente... O sea, cuando se entiende el inglés y se entiende el contexto de todo lo que dijo, o sea, a lo que se refiere Garoppolo es, quiero ir a un equipo que... Básicamente también quiera ganar, ¿no? O sea, estoy acostumbrado a ganar en los 49 quiero ir a un equipo que quiera ganar, ¿no? O sea, no me quiero ir a con cualquier equipo, sino que me llegar a un equipo que tenga ganas de ganar, porque ya es inminente su salida, ¿no? Entonces a eso se refería. Y ya puso precio eh, San Francisco a Jimmy Garoppolo. Los 49 básicamente dicen, por Garoppolo queremos una segunda ronda, que fue lo que se pagó, ¿no? En su momento con los Patriotas. San Francisco quiere o una segunda ronda o una tercera más un jugador, ¿no? O sea, si me das una segunda ronda, Garopolo es tuyo. Si me das una tercera, me tienes que dar también otro, un, aparte un jugador y Garopolo es tuyo. Es el precio que está poniendo eh, los 40 años por Jimmy Garopolo, y lo cual no se me hace descabellado. Creo que para donde se llegó y para lo que me dio, mostró Garoppolo, sobre todo este último año... Eh, lo vale y no va a faltar quien lo quiera pagar, ¿no? Por ahí se habla que está pujando muy fuerte este, los acereros de Pittsburgh, ¿no? Parece que son de los más interesados porque pues Denver está en la conversación, pero yo casi estoy seguro que los Broncos van a hacer todo lo posible por, por llevarse a Aaron Rodgers, ¿no? Entonces yo creo que los Broncos ya tienen ahí un matrimonio con Rodgers porque desde el año pasado se hablaba que ya los Broncos habían ofertado por él. Entonces yo creo que el destino de Aaron Rodgers va a ser eh, Denver, eh, están los tejanos pero los tejanos todavía tienen que solucionar todo, sus, todo el show que traen con The Sean Watson a ver en qué termina esa novela eh, y si pues Garoppolo se quiere un equipo que, que quiera ganar no creo que los tejanos sea un buen destino eh, por ahí hay otros que aparecen ¿no? eh, como candidatos pero yo creo que es Pittsburgh quien está pujando más fuerte por el señor Jimmy Garoppolo y se me hace que va a terminar ahí. Ya veremos si los aceleros nos dan una segunda ronda o si nos dan una tercera y alguno de sus jugadores. Supongo que tiene que ser alguien pues, medianamente bueno, no no cualquier cualquiera. Entonces, bueno, esta es la situación que está sucediendo ahorita con los en San Francisco. Eh, Viene la era Trey Lance, ¿no? Ya es más que claro. Yo creo que San Francisco se habla mucho de que si puede llegar Aaron Rodgers, o si se pueden traer a sacar del retiro a Tom Brady, o si se puede este, <coughs> traer, no sé, a quién, ¿no? Russell Wilson se está hablando. Miren, Russell Wilson, definitivamente yo creo que sí se va a ir de los halcones marinos, porque yo creo que uno de los insiders eh, que más eh, confianza generan cuando dan noticias pues es, es a Ian Rapoport, o en México, eh, John Sutcliffe. Y estaba viendo yo el Pro Bowl y decía esto, ¿no? Que pues, lo más seguro es que este fue el último juego que vemos a Russell Wilson con el casco de los, de los Seahawks. Entonces yo creo que Seattle va a partir caminos con, con Russell Wilson, sobre todo porque le pueden sacar cosas muy buenas. Y Seattle está en un proceso ya franco de reconstrucción. Entonces necesitan recuperar muchas cosas que dieron de draft, sobre todo por Yamal Adams, ¿no? Entonces... Eh, pero Russell Wilson no creo que vaya a llegar a San Francisco. De una vez se las digo. Russell Wilson no creo que sea Niner. Eh, Aaron Rodgers. Miren, eh, hay quienes dicen que, que, que traigamos Aaron Rodgers, ¿no? Hay quienes hasta se enojan porque decimos eso como si fuera imposible. No es imposible, carnales. Miren, si vemos números, el tope salarial. San Francisco ahorita tiene como cinco melones por encima del tope, ¿no? Eh, Liberar a Garoppolo va a liberar 25 millones más. Más aparte la lana que se puede ahorrar cortando a ciertos jugadores. no, Ya lo de lo de DeFort, que ya es un tema ahí. Veremos si Mike McClinch, alguien eh, alguien eh, quisiera hacer un trade por él, se podrían ahorrar otros 10 meloncitos. Yo calculo que San Francisco va, va, va, va, va a tener por ahí unos 40, 50 melones por arriba del tope salarial. Antes incluso... De que se dé el tope salarial del siguiente año. Que se habla que van a ser arriba de 200 millones. Los Niners van a tener lana. O sea, todos los equipos en general van a tener lana. Pero hay unos que están endeudados. San Francisco tiene finanzas sanas. Por decirlo así. Entonces San Francisco va a tener mucho dinero. Rogers va a pedir por, por una temporada entre 40 50 melones mínimo, ¿eh? pero se le pueden pagar. Teniendo todo ese colchón de dinero, los 40 años le podrían pagar un año a Aaron Rodgers o a lo a mejor hacerle un multianual de dos, tres años. con prorrateo y todo esto, a lo mejor podría San Francisco no salirle tan caro tener a Aaron Rodgers un par de años. Eh, de que se puede, se puede, ¿no? O sea, tampoco es imposible, tampoco es como que ah, es que no se puede. Sí se puede, sí se va a poder, pero yo no creo que San Francisco lo vaya a hacer. San Francisco yo creo que lo que va a empezar a buscar es un, un backup para Trey Lance. San Francisco ya le va a apostar, y no es que yo esté seguro, pero a veces uno lee entre líneas y he estado viendo las declaraciones tanto de Lynch como de Shanahan, en general lo que se está hablando en la Bahía. Y es más que seguro que este 2022 eh, Trey Lance va a ser nuestro mariscal de campo titular, a menos que pase alguna de esas noticias bomba sorpresa, ¿no? Como la del draft del año pasado, todo lo que movió San Francisco por Trey Lance, pero precisamente por eso creo que es, es momento de Trey Lance. No, este, veremos quién es el backup, a quién pone el suplente. Definitivamente Sotfield, no creo que eso fue de paso, nomás ahí estuvo. Creo que Sotfield le van a dar aire y tiene que llegar a alguien más, ¿no? Por ahí se habla de, de Marcus Mariota, se habla de algunas opciones de Fitzpatrick, se habla de jugadores así. Veremos qué hace San Francisco, a quién busca para apoyar a Lance, ¿no? Porque tener a Lance, de, de, de, o sea, de entrada de ese 2022 va a ser una apuesta bien arriesgada para los 42, porque hay un equipo que ya está puesto para ganar, ¿no? Y se demostró. Desde 2019 se llegó al Super Bowl. 2020 pues con las lesiones y la pandemia fue un caos. 2021 con todo este show que a pesar de empezar muy floja la temporada, se termina recuperando el nivel. Y me parece que San Francisco se quedó a nadita de poder llegar nuevamente al Super Bowl. Hay un equipo que quiere, que puede ganar ya. La apuesta de Lance es muy cara porque va a ser su primer año, ¿no? Y, y, y pues ningún que en su primer año llega a un Super Bowl y lo gana, ¿no? Al menos hasta a la fecha no se ha dado y yo dudo mucho que vaya a llegar. ¿Quién lo haga, no? Eh, lo de Trey Lance va a ser aprendizaje, ¿no? Una cosa es la teoría, es como que ya acabó su carrera estudiando, ahora le toca entrar a chambear y, y todos sabemos que ya en la chamba es otra cosa. Entonces Trey Lance hay que tenerle mucha paciencia, carnales, miren ya. Independientemente del hate y todo esto, hay que tenerle mucha paciencia a este chavo. Va a empezar, eh, puede ser una promesa, puede ser un boss, también lo sabemos, pero no vamos a saberlo hasta que no lo veamos al menos jugar una temporada completa. Pero estemos conscientes que este año eh, Trey Lance se va a equivocar mucho, va a cometer errores... Eh, Obviamente su primer año los equipos lo van a atacar mucho. Eh, va a tener que recurrir mucho a sus piernas. Seguramente veremos cómo plantea el, el plan de juego Shanahan y, y Lin. Entonces... Tienen un año un poquito de transición en esa posición que es muy importante, ¿no? En la NFL y veremos qué tal le va al señor Trey Lance. Hay que seguirlo apoyando, hay que ver, pero no hay que crucificarlo luego, luego, porque lo de él pues, va a ser un proceso un poquito eh, tardadillo, yo creo, para, para alcanzar el, tal vez su techo o el nivel que puede mostrar en la NFL, ¿no? Este, y eso es lo que abre la pregunta de quién va a ser el backup, ¿no? Porque... El sistema de Shanahan seguramente se va a volver, se va a abrir un poco más, pues vas a tener un coreback movible. Si tienes un backup que no sea tan movible, entonces Shanahan eh, va a tener que estar adaptando su, su plan de juego. Si es que ojalá ¿no? hubiera una lesión de Lance o algo así, o de plano resultara que no está rindiendo, ¿qué vas a hacer? Entonces, yo creo que necesitas a alguien con las características de Lance atrás de él, por cualquier situación, pero pues no sé qué opciones haya, ¿no? Es, es complicado el tema. Ya entraremos de a eso más de lleno conforme se acerque la temporada. Todavía faltan muchas cosas eh, por venir. Pero bueno, señores, esas son las noticias más recientes. Les dije, esta va a ser un off-season bien movido. Va a ser un off-season eh, de, mucha, de, mucha, de mucho movimiento, sobre todo en San Francisco. Va a haber una agencia libre movidona. Miren, Laken Tomlinson ya se, ya dijo que él va a probar la agencia libre. Lo cual eh, no es algo muy bueno para los 49, porque Laken Tomlinson ha sido uno de los dineros más rentables para los Niners y quién sabe qué vaya a pasar ahí si se nos va en Tomlinson no está tan fácil no hemos podido cubrir el lado derecho que ya hasta se nos desarmó más no con McClinchy. yo pensaba que tuviera un crecimiento y pues hasta se lesionó ¿no? y la verdad es que no entonces no tenemos guardia ni tackle derecho si se nos va el guardia izquierdo básicamente nos quedamos con en Tomlinson con Trent Williams y con Alex Mack nada más y veremos de dónde sacamos talento ahí y, y traer linieros no está barato ¿No? o sea, Tenemos la bronca del perímetro Etcétera, etcétera Va a haber jugadores que se nos van a ir Estemos conscientes, yo creo, ojalá que no Pero yo creo que uno de los que puede ser que se vaya Es, es, es Kagan Williams ¿no? Nuestro de, eh, esquinero Nickel, porque en una liga tan aérea Los equipos buscan Esquineros como él Y ofertas no le van a faltar al señor Kagan Williams, Entonces yo creo que es uno también de los que Se puede ir y vamos a ver Cómo llenamos esos huecos se vienen cosas interesantes, carnales, entonces no se desconecten, vamos a estar, todas las semanas vamos a estar subiendo contenido, ¿no? Ahorita, transmisiones en vivo no voy a hacer, no hay juegos, pero cuando haya, cuando haya algo así como muy interesante, algo de lo que tengamos que hablar, algún movimiento de agencia libre, cuando se venga el draft... ¿No? Alguna noticia bomba, pues a, a, les avisaré y haremos alguna transmisión en vivo ahí para platicar con todos. Si no, todos recuerden que en Twitch los miércoles estoy ahí eh, eh, jugando Madden, que es el pretexto nada más para estar platicando. Ahí compartimos muchas cosas y toda la banda que está ahí en, en, en, el, en el Twitch este, pueden ingresar ahí a un grupo de WhatsApp que hicimos. Y ahí también compartimos y platicamos cosas, pero eso solamente es para los eh, que están en Twitch, ¿no? este Pero bueno, esas son las noticias y hay un montón de cosas que hay que hablar, pero tampoco me quiero extender mucho. Eso es básicamente lo más importante que salió esta semana. Obviamente se jugó el Pro Bowl, ¿no? Pues ya estuvo chido por ahí ver a Kyle Juszczyk que anotó, un par de pasecitos a un par de pasecitos este, Divo Samuel. Ahí anduvo Laken and Tomlinson y Alex Mack, Trent Williams y este... Bosa se reportaron como que no querían jugar o lesionados, no sé, ellos no estuvieron ahí, sí fueron convocados, pero no quisieron estar. Pero fue bonito ver ahí unos cascos Niners, ¿no? Al menos unos snaps, que la neta es que el Pro Bowl ya pues, es puro show, es nada más ahí cotorreo y es eh, lo que sea, no. ya no es como antaño. Lo entiendo porque pues obviamente tanto cuidar a los jugadores, imagínense que Nick Bosas o Divo Samuel se nos lastiman el Pro Bowl. Pues no, no está chido, no, no hay que cuidarlos. Yo sería más de que volvieran a ser tochos, 7 contra 7. pues ¿Para qué no? Porque la verdad es que así ni sabe. Pero bueno, eso fue lo que pasó, señores. Ganó la conferencia americana, quinto año consecutivo que gana la conferencia americana. Y pues parece que los 49 de San Francisco sí si vienen este año. Parece, todo indica. Ya nada más que se confirme, seguramente después del Super Bowl se confirmará la noticia. Pero señores, lo más probable es que 11 de noviembre, lunes por la noche, 49 de San Francisco contra Cardenales de Arizona en el Estadio Azteca. Entonces, para que se vayan ahí ahorrando o rompiendo el cochinito, ya veremos, ¿verdad? Ya veremos, igual le ando regalando por ahí algún boleto, algunos boletos para el juego ya cuando se venga. Todos por eso síganse uniendo a los miembros de Canal 49, sigan apoyando al canal y voy a regalar más cosas. Pero bueno, eh, despido ya este podcast señores, eh, cuídense mucho, les mando un gran abrazo a todos. Seguimos en contacto, no se vayan y ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben. Go Niners.